Yeah.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 en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Marcos 1, del 9 al 11 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.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 tercer misterio el anuncio del reino de dios después de que tomaron preso a juan jesús fue a galilea y empezó a proclamar la buena nueva de dios decía el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca conviértanse y crean en la buena nueva marcos 1 del 14 al 15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 cuarto misterio la transfiguración de jesús seis días después toma jesús consigo a pedro santiago y juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo se les aparecieron elías y moisés y conversaban con jesús tomó la palabra pedro y dice a jesús rabí bueno es estarnos aquí vamos a hacer tres tiendas una para ti otra para moisés y otra para elías pero no sabía qué responder ya que estaban atemorizados marcos 9 del 2 al 6 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre.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 la institución de la Eucaristía. Durante la comida, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo, «Esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que será derramada por muchos».